los valores de la democracia para tratar de separar el arrastre, para tratar de que una cosa no influya en otra. Eso es con lo que nosotros estamos topando en esta ocasión. Nosotros tenemos en esta ocasión, supuestamente, unas elecciones uh, municipales que van separadas de las elecciones congresio congresuales y presidenciales. El objetivo de las elecciones municipales era separarla de las que podía ser presidente, pero qué es lo que sucede que en todos los lugares donde se va a lanzar un candidato de un partido político, ¿quién es el que va a lanzarlo? ¿El candidato presidencial o el presidente de la República? Es decir, que no hay ningún lugar en la geografía nacional donde se lance a un candidato sin que vaya el candidato principal a la presidencia de ese partido. La pretensión que se tuvo en principio de la separación de las elecciones uh, municipales de la influencia del presidente de la República. No se está cumpliendo. Entonces, estamos incurriendo en un doble gasto, en uh, mantener a la población en una zozobra permanente, en un activismo político que paraliza las actividades económicas, sin conseguir los objetivos y los frutos para los cuales fue creada esta ley, que es una estupidez. ¿Qué usted gana con montar una elección de municipales cuando cada uno de los candidatos que usted va a presentar tiene que ir con el presidente de la República? Por ejemplo, el Penco fue aquí a presentar a Milady. Pero aquí en San Francisco de Macorís más a Milady que a el Penco. ¿Cuál es la razón que tenía el Penco de venir a San Francisco de Macorís? Ninguna. Eh, para acá viene el, el presidente del PRM, ¿cómo es que se llama? Binader, el lunes. Supongo que viene a lo mismo, a presentar a lo que sé yo quién. Pero. Eh, si NG lo conocen aquí más que a Luis Abinader, en San Francisco de Macorís. Viene a presentar a todos los candidatos. Por eso, precisamente, por lo, lo que tienen que ver con las elecciones primarias. Un baño de pueblo. El objetivo, el objetivo, el objetivo primario, la ratio Ley, era separar la influencia del presidente de la República del liderazgo municipal que podía representar los alcaldes, los regidores y todo eso, pero no se cumple en ningún ching, en ninguna parte. Mira todos los problemas que han ocurrido, que el PRM ha tenido que solicitar a la Junta que no ponga la que qué, que eviten que vayan los funcionarios, que eviten que vayan esto. Porque para Gonzalo Castillo, por ejemplo, que en este caso lo menciono porque es el que tiene la posición más débil a nivel de conocimiento de la población, él tiene que aprovechar cada una de esas coyunturas para tratar de irse a conocer porque él tiene que tratar de construir un perfil. De un candidato inventado. inventario. Exacto, que es el que tiene el perfil más bajo. Entonces, no tiene ningún sentido que nosotros realicemos este tipo de gasto, este tipo uh, de trastorno para montar dos elecciones en un lazo de tiempo tan temprano que no nos van a llevar a nada. Lo ideal es seguir con el mismo proceso, que la diferencia no sea de una semana o de dos. Pero, ¿qué situaciones tiene esa? Que para hacer unas elecciones presidenciales y municipales separadas con una diferencia de apenas 15 días o una semana, eh, se hace perentorio y obligatorio que se adopte voto electrónico, porque con un voto manual tú, eso no sería posible. Tú abogas porque se unifiquen pero claro que sí, porque el objetivo primordial que es evitar la influencia del presidente sobre la elección de los candidatos municipales no se consigue y el gasto Sócrates pero claro que pues sí, y cómo se paralizan las actividades no, no, económicas no, no, y cómo no, no. se moviliza la gente y este es el problema de la Junta de esto, o sea, eso no tiene ningún sentido son unas elecciones presidenciales encubiertas por las elecciones primarias eso no nos está llevando a nosotros a ninguna parte incurriendo solamente un gasto excesivo en un mayor problema en, en, en el liderazgo supuestamente interno de los partidos, que como quiera que sea la decisión de la última, la toman en Santo Domingo. Entonces, no veo cuál es el sentido que tiene mantener esa ley, una ley que no está aportando nada con relación a los objetivos que se, pusieron, que se consiguieron o que se pretendieron conseguir, y pienso que nosotros debiéramos de recuperar, de retornar, el asunto este de las elecciones de hacerlo conjuntamente con las presidenciales porque no se ha podido separar el liderazgo municipal, que no existe de hecho, del liderazgo presidencial. Sócrete. Aquí, dímelo, vamos. ¿Tú entiendes que la ley de partido entonces ha sido un fracaso? Claro que sí, rotundo. Hay algunos elementos que podríamos resaltar, que poco que mucho... Hay cosas eh... que son resaltables como en todo. Pero Por cuando ejemplo. te ponen a saber que de una ley, los primeros 10 capítulos que le someten al Tribunal Constitucional te lo declaran inconstitucionales. 10 artículos. 10 artículos. 10 artículos. 10 capítulos. No, artículos. artículos. Ah, okay. Exacto. Te lo tumban. Eso quiere decir que eso fue algo inventado. Un zancocho. Y una sabes. vaina que tenía 20 años sí, discutiendo, sí. que todo el mundo decía ¿Sí? que hay que sacarla, que la, mi propuesta es que la ley de partido... Pues cuando, cuando lo de los 24 con Peña Gómez, que vinimos, que vinimos con una fracción del asunto de las elecciones, a los pocos años tuvimos que recogerlo, volver para atrás. Pero Aquí entonces, vamos, estamos en la misma mire. con eso. Te voy a decir algo, que cuando entonces analizamos y hacemos el texto de constitucionalidad la propia ley, se ha querido regular lo que la constitución ha establecido, que el periodo para los electos es de cuatro años. Y se y termina el cada 16 de agosto de cada cuatro años. No, no, lo, lo, los actuales no van a no van a gozar de eso, se les violaron sus derechos constitucionales, y ellos no van a durar eso. Precisamente a decir, a que, que, que, que tienes tu razón que debe hacerse algo constitucionalmente adaptado a lo que indica la, la norma fundamental. Claro. Y es lo que tú dices, es inconstitucional. La norma, la ley, se ha convertido en una ley. Nati Muerta, porque como decías tú, en, en el proceso de evaluación constitucional le han ido desmontando de golpe 10 artículos. Miren, para redondear eso, eh, la socióloga Rosario Espinal escribió un artículo donde hablaba de la posibilidad de que en la República Dominicana se volviera a la instauración de un liderazgo mesiánico por encima del liderazgo de los partidos. Ella cita la fracción que han ocurrido en los tres principales partidos de la República Dominicana. El primero fue el PRD, de donde salió el PLD. El segundo fue el Partido Revolucionario Dominicano, la muerte de Peña... de Peña No, de Joaquín Balaguer, a su muerte de Peña Gómez. Y ahora está ocurriendo con el PLD. Yo diciendo de ella en cuanto a que ella habla de un liderazgo mesiánico de... En la República Dominicana, institución de los partidos Porque yo no creo que aquí nunca Ha existido un liderazgo de partido no Cuando... Claro que eso, eso es lo que digo. Cuando el PRD de Peña Gómez, eh, eh, si no fuera la institución así, era Peña Gómez, hubiese exactly. de, de todo lo que tú quieras. Si no, decir, no fuera así, nadie se hubiese ido con Leonel. Correctamente. porque voy, el, el PLD tiene cuánto? ¿50 años? No, y dirigiendo y con el poder y con, toda la, con todo lo que no, no tiene. Se del hombre. con tiene el PRD, de caudillo ¿Vale? Peña Gómez, hacía lo que él decía, con el PLD, no, no, caudillo no, Gómez, lo que diga, diga, diga Balaguer. Y lo que diga Balaguer, entonces. Entonces esa situación claro. del liderazgo mesiánico okay. nunca se ha ido de la República Dominicana. Peña Aquí el nunca timón. Se ha la solución y Peña el timón. Incluso en los partidos <ríe> emergentes. Este en los lo partidos lo emergentes se da esa situación. El candidato, por ejemplo, de Alianza País, porque yo siempre lo recurro más a él, porque Guillermo Moreno yo pensé que es un hombre decente, que tiene... Pero es él siempre el candidato. En el partido de, de, de mi amigo le he sido Paula. Es él el candidato. Es el que es. <risa> y en el que va a formar a que le damos los buenos da, días. va ma. a ser que Yellyana decida. Buenos de días. Día, día, y esa camisita, sí, Yellyana, eh, navideña. Tú sabes ya que estamos de fiesta. ¿Te, eh, te dieron la cosa ya en la, en, la en la suprema? No, todavía estoy esperando que llegue eh, ese cuarto. Democracia que, al bien. estilo del aguacate, vamos sí. a imponer. Eh, buenos días a toda la gente que nos ve, a todo el equipo y a la gente que nos sintoniza a través de Telenor.com. Y también aquí a través de Telenor, Canal 10 y de otras redes sociales. Sí, pero el éxito, Paula, hay que preguntarle si ellos hacen algún tipo de de, ¿De, asamblea? de asamblea a lo interno del partido. Con un para, porque yo veo que siempre es con él como candidato. Siempre es Yo él. me lo imagino. Sí, me me la... ¿Y ¿Por no me hagas que se me no eligen el otro? Yo no sé. Hay que preguntarle el éxito. Atención, Joaquín, invitemos al éxito. No por el éxito, porque no es porque Y, y el a la el Fuerza, Fuerza, Fuerza Nacional Exito. Progresista. También, la Fuerza Nacional Progresista, Ajá, que es un partido dime de familia. Eh, familia. El hijo. No <ríe> <Fuerza Nacional ríe> Ahí ah, solamente son Dica ellos. La, lo, la, la familia. La pero igual, <ríe> tú te imaginas que entre primo y. Pero también, de todas maneras, nosotros asistimos el pasado 26 de. Octubre de noviembre, de noviembre De noviembre A la asamblea de dirigentes Donde se proclamó a Leonel Fernández y fue público Es decir, la pero, junta asistió ¿Pero quiénes son los que participan en esa asamblea? Los delegados Vincho, claro. los dos no, ocho, no. Eh, La dirección ejecutiva tiene que, que ser pero, siempre pero, la misma Pero eso cabe en la casa, ¿verdad? No, no, porque fíjate una cosa, en el club... No, Mauricio de ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Francis, se están burlando de tu país. Definitivamente. No, no, no. Usted fue el que trajo el tema. Amado, amado. el principal... yo no. 34 años. Yo 34 años. El que pasó fue Fulvio. 34 años. Con más participación. En temas fundamentales no, que yeah. los partidos nacional, nacionales reconocidos con mayorías de votos. Pero es el liderazgo. El liderazgo. No, ok, pero, pero, pero, pero está ajá. bien. De ser presidente. ¿Cuánto ¿tú? es el Entonces, de, de, de, de Porque aquí de, es llegue? un asunto de, de, dos, de tres partidos Ay. y eso lo ha querido el pueblo. Pero, pero no es que viene? reside. La ¿eh? pasa de nueve. Oye, que escúchame, escúchame, escúchame. Nosotros tenemos, independientemente de lo que tú digas y desconozcas, creo que le hemos dado bastante dolor de cabeza a todo el que está en el litoral la fuerza, pues, en el litoral bueno, del narcotráfico entonces el a litoral poder, de la corrupción en el litoral la fuerza, de todo vamos lo que tú reciben? Recibe? Recibe? Los, recibe, los cuatro que reciben porque ellos son nueve sí, vamos a dar la pausa, volvemos en breve papá, el hijo